Deberías haber aceptado mi oferta, Crónica. Te habría permitido ejercer una gran influencia. Con seguridad, servir es mejor que morir. No sirvo a nadie. Soy una titánide. <risa> Lo no eras crónica o nos condenarás a todos. Lukang, pensé que tu deber requería que te quedaras atrás. Mentí. Tú sabes mucho de eso. Ya veo. El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de Crónica con éxito Me dejaste ganar Y para asegurar la victoria Sacrificaste la vida de tus amigos Exquisitamente despiadado No murieron Shang Tsung Vivirán de nuevo en mi nueva era Tu nueva era Subestimas mi destreza elegido. Tengo la corona. Absorbí el poder de crónica Puedes haber alcanzado la divinidad, pero yo soy el guardián del tiempo. No eres rival para mí. Krónica dijo exactamente lo mismo, Shansung. Compartirás el mismo destino. Ahora entrega la corona. Es tu única oportunidad. Mi única oportunidad es mi triunfo y tu momento final. Tu inútil existencia llega a su fin. No te equivoques, Shang Tsung. Tú elegiste este destino. Ya no distorsionarán las líneas temporales. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién eres? Soy Lord Lukang, Dios del trueno y del fuego. Dios de. Perdona la irreverencia, mi señor. Suficiente, con Lao. Eres humilde, no como el Kun Lao que yo conocía. El Kun Lao que conocías? Una historia para otro momento. Te elegí como mi campeón Kun Lao. Tenemos trabajo. Tienes que estar preparado. Entrenado. ¿Entrenado? ¿Para qué? Tiempo atrás tuve visiones de este momento, saborearé tu muerte para la eternidad. Estás loco Shang Tsung? tus visiones no significan nada. se acaba en humillación, todo el poder que alguna vez te perteneció ahora es mío, para siempre. señor se hizo tu voluntad el mundo exterior la tierra el infierno todos conquistados bajo tus órdenes ahora siguen el reino del caos y el reino del orden todos los reinos pronto se rendirán ante tu influencia <risa> ya comenzó